y bueno guachines, antes de empezar con los contratos quiero recordarles unas cositas. Primero, tenemos un sorteo activo en el canal, así que si no están participando, les dejaré el video aquí arriba. Segunda cosa, si no están suscriptos, suscríbanse al canal y dejen alto like. Eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal. Y algo más que me han pedido es que traiga contratos que no sea tan dificultoso buscar el arma, las armas con el profit, ¿no? pero quiero decirles algo, esto de los contratos es así o sea si hay un arma que no es tan difícil de conseguir el, el Float ¿no? que sea más fácil para armar el contrato eso significa que el contrato no va a valer tanto que va a ser más accesible para muchos y el arma no va a tener tanto beneficio si sí podríamos spamearlo pero supongamos si spameamos 10 veces el contrato y de esas 10 veces bueno podemos tener la suerte de que nos salga bien las 10 veces pero también cae la posibilidad de que de esas 10 veces 6 salgan bien y 4 salgan mal hay la posibilidad de que nos vayamos perdiendo o que nos quedemos con lo que vinimos no así que eso sería inútil no sería una ganancia en cambio con estos contratos que es un poco más difícil conseguir las armas con el float necesario tendremos más beneficios Incluso si lo spameamos conseguiríamos más beneficios que estos contratos que son más fáciles de conseguir las armas por Float Así que eso gente, yo les quería comentar esto porque me han estado preguntando, me han estado pidiendo También me pidieron contratos que tengan más beneficios Y como lo recalqué, si quieren más beneficios, el contrato se va a hacer más caro Esas son cosas a tener en cuenta con estos contratos de CSGO y felicidades a todos los que están consiguiendo mucho profit con estos contratos la verdad que me pone muy contento que pueda ayudarlos con estos videos porque la verdad que son muy útiles y ya que estamos y consiguen tanto beneficio me podrían donar algo ¿no? el link de mi trade offer abajo nada no, nada no, mentira gente eso es una broma pero si me quieren donar acepto todas las donaciones de ustedes la verdad que me ayudarían muchísimo y ahora sí vamos con el primer contrato del video. para este vamos a utilizar 10 armas moradas y estas van a ser 6 armas field tested de la caja broken fan y 4 armas minimal wear de la caja clutch o clutch o la cajita de la pluma bueno ustedes ya saben este contrato tendrá un valor de alrededor de $5.70 y las probabilidades son muy altas, tendremos un 73% de conseguir profit ya sea con la USPS Cortex en Minimalware de la caja Clutch o con cualquiera de las armas de la caja Broken fan. y si te gustan los contratos de CSGO pero no quieres arriesgar tanto dinero te dejo aquí arriba una lista de videos de contratos baratos y rentables que tenemos en el canal para el segundo contrato vamos a necesitar 10 armas azules pero con stat track así que estas van a ser 4 armas Factory New de la caja Clutch y 6 armas Minimalware de la caja Broken Fun el valor de este contrato será de alrededor de 6 dólares y las probabilidades de conseguir profit serán de un 60% Siendo la AWP Exoesqueleto Factory New, las que nos dará un profit de 17, casi 18 dólares. Este sería el contrato más rentable del video, así que hay que aprovecharlo, gente. Y palpitando el final del video, quiero recordarte que si aún no estás suscrito, te suscribas y dejes alto like. No se olviden del sorteo activo en el canal. Y para mis seguidores más activos, ¿qué otro tipo de video les gustaría ver? ¿Les gustaría ver inventarios, páginas de apuestas? Eh, algún tema relacionado con lo que es Steam y la economía dentro de Steam O sea, cómo comprar más juegos y demás O qué les interesaría ver Ver inventarios de, de seguidores Voy a estar leyendo todos los comentarios del video Así que eh, si me pueden ayudar con eso les agradecería muchísimo Y ahora sí, vamos con el último contrato Que a mi parecer va a ser el mejor contrato que he traído al canal este lo vamos a hacer con armas moradas con STAT TRACK 9 armas Field Tested de la caja Fractura y un arma en Minimal Wear de la caja Spectrum 2 por la cantidad de armas de la caja Fractura podrán darse cuenta que las probabilidades de que nos toque de esa caja van a ser muy muy altas y muchas veces esto no está bueno pero en este caso es todo lo contrario ya que por 15 dólares con 66 Podremos tener un 90% de profit, llegando a sacar con cualquiera de las armas de la caja Fractura entre 4 dólares con 30 y 7 dólares con 50. La verdad que este contrato es genial, es recontra rentable, así que aprovechen gente, aprovechen a hacer este contrato. De pronto yo sé que sale casi 16 dólares, es un poco caro, pero bueno, tenés que ser muy desgraciado para que te toque ese 10% y perder el contrato dentro de todo no perderíamos tanto sí. pero la oportunidad de poder sacar entre 7 dólares, 4 dólares, 6 dólares es muy alta así que bueno gente esto sería todo lo del video de hoy espero les sirva, espero les haya gustado y no se olviden yo soy Mago y nos vemos en el próximo video. chau chau